Años tienen los residentes en la comunidad Los Sánchez sector Ugamba, exigiendo la construcción de puente, demanda que mantiene indiferente a las autoridades locales y el gobierno. A pesar de que en múltiples ocasiones han denunciado la situación que atraviesan, a la fecha no existe una solución viable. Sí, hemos, nos hemos mantenido a la espera, pero en, en realidad este Alex Díaz ha venido muchísimas veces aquí y dice que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 transitar por estas vías, desplazarse de un sector a otro, entre las limitaciones principales de sus residentes. Que cuando toca cae en una avenida, esto se pone demasiado malo, ese camino no nos puede ni pasar. Usted ve. Pero necesitamos ese puente, porque es que todos que los niños cuando van a la escuela, ahí se han jugado para ir el niño y para ir el baño, patrón. Esto tiene que ser algo a uno obligado, a ir ahí. No podemos ni pasar, ni nada, patrón, ni nada. Yo quisiera que ustedes vengan un día, que vengan un ching de agua, te una jardinita para que ustedes vean, que dicen que es una caña y es un río que mata a cualquier gente. Amo este puente con urgencia, porque se necesita. Yo me dedico a vender verdura para esta zona. Vengo frecuente a vender verdura y eso es que cuando no se puede subir ni bajar por ahí, yo no vengo para acá a vender, por la, por la situación de que hace falta el puente. Bueno, eh... Esto ellos no lo van a hacer porque esta gente no construyen. El presidente vino aquí y, y dio la orden a Gonzalo Castillo, que ahí delante de nosotros, cuando vino María. Y hoy de no, porque aquí los, los funcionarios no funcionan porque ellos no cumplen la disposición del presidente. Y este puente lo mandaron a hacer. Y es que ya nosotros creíamos que para este tiempo ya el puente iba a estar realizado. Y mira cómo está. Por aquí mira cómo es, la gente cruza a pie, cruzamos en motores, en vehículos y no hay esperanza, no hay esperanza. De este puente ni nada tampoco, porque es que esta gente no construye. De, el gobierno del PLD es un gobierno eh, de, de un grupito. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.